Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Y en esta ocasión voy a hablar de Venom, en la previa de lo que va a ser el estreno de Venom Letter be Carnage. Voy a hablar de Venom de 2018, esta película que fue bastante resistida, que todavía es una película que mucha gente no quiere, eh, por alguna razón. A mí, sinceramente, me gusta. No es una maravilla del cine, ni mucho menos. Pero tampoco me parece una película horrible, espantosa. Es una película disfrutable. La famosa película pochoclera, para vender. La película comercial, la película, no diría fácil, pero bueno. La historia es bastante sencilla, igual no hay que confundir que algo sea sencillo. ...con que sea malo, algo puede ser sencillo y puede ser muy bueno a la vez... ...pero a lo que voy es que es una película con una trama bastante simple... Eh, ...digamos, no, no se complica demasiado... ...pero es a lo que va, entonces... ...viéndolo por ese lado, no estamos yendo a ver una película... ...que aspiraba a llevarse todos los premios del año... ...ni que buscaba enamorar a la crítica... Con su profundo mensaje. No. Es Venom. O sea. Tampoco hay que bajar el precio. Pero hay que saber a lo que se está yendo. Es algo que creo que lo mencioné en algún momento en este podcast. Y si no lo mencioné, lo pensé muchas veces. Porque se suele criticar a las películas por su contenido. Y me refiero... Específicamente cuando hablo de esto a Rápidos y Furiosos, saga que nunca vi completa, vi algunos fragmentos de alguna de las películas, pero nunca la vi completa. Me gustaría verla algún día, eh, así como tengo que ver la trilogía del Padrino, tengo que ver las nueve películas hasta este momento, no sé si estarán escuchando este episodio en 2025, no sé en cuál... De las de Rápidos y Furiosos estamos en 2025 Pero actualmente 2021, octubre de 2021 son 9 Así que hasta este momento y un spin-off, 10 películas Así como hay que ver clásicos del cine, también quiero ver la saga de Rápidos y Furiosos Pero bueno, justamente, a ver, si yo voy a ver la trilogía del Padrino Espero cierto contenido cierta historia, eh, voy a apreciar otras cosas, muchos aspectos técnicos dentro de lo que va a ser eh, la trilogía del de, de Padrino, y si voy a ver las películas de Rápidos y Furiosos, a ver, no me voy a detener en cheque linda fotografía este mensaje oculto que tiene, nada no. es Vin Diesel saltando de un lado a otro con el poder de la fe. Hay que saber qué película estamos yendo a ver al cine. Y a partir de eso vamos a poder construir una crítica un poco más eh, fundamentada. Es un tema interesante para hablar, no me voy a explayar dentro de este episodio. Es un tema que, que me gusta bastante porque yo siento que muchas personas se dejan llevar por... No, esta película es una mierda. Esta película es una mierda, listo. Ese es mi pensamiento. Lo guardo acá en esta cajita... Y no me muevo de esto. Y hay que ver qué película estás pensando que es una mierda. Ya de por sí a mí no me gusta decir que una película es una mierda. Porque no, no me gusta meterle ese adjetivo. sí puedo decir que es muy mala o que no me gustó. Pero decir que es una mierda la verdad que no. Pero dejando eso de lado. Siento que muchas veces se critica por demás a una película que... Se le intenta subir el precio o se le intenta subir el nivel por otro lado. Es justamente esto que, que señalaba. Venom nunca fue una película hecha o pensada para ser la mejor del año, presentarse en Cannes. Y no porque sea una película que venga de los cómics. A ver, Joker es una película que viene de los cómics y ganó premios importantes. Estuvo nominada a un montón de premios... El tema es que te vas dando cuenta por dónde va la película En cuanto a los trailers, en cuanto a el póster O sea, todo es importante Y pretender que una película como Venom sea una maravilla O cumpla ciertas expectativas Para mí, no sé, no, no es lo correcto desde mi punto de vista analizo así las películas, o sea, más o menos me pongo en contexto de lo que estoy por ver y a partir de eso bueno, después de ver la película pienso en y la verdad que estuvo muy buena, la verdad que no, pero qué sé yo, no no no soy tan pretencioso en cuanto a no, la verdad que esperaba algo muchísimo mejor. El diseño de producción de esta película la verdad que no me gustó para nada. No. Eh, como mucho lo que puedo pedir en Venom son buenos efectos visuales que ahí sí tuve un problema. Eso sí lo puedo criticar tranquilamente. Pero bueno, nada. se entiende mi punto. Y yo creo que esta película, por lo que sé de personas comunes, ¿eh? no, no hablo de críticos porque ya el tema de los críticos es aparte. Eh, los críticos son bastante haters en un punto. Hay muchos intereses ahí cruzados, es obvio, se nota, pero suelen tirar para un lado. Es como que la palabra del crítico especializado es oro. Es como, no, ya dijeron, en roten tometos, eh, tiene el tomate podrido. No, no la vamos a ver, o tiene el tomate podrido. ¿Qué tiene que ver? ¿Me puede gustar una película que el tomate esté pisoteado por 600 personas? Y la película me puede gustar, qué sé yo. Entonces, no, la crítica... Chao. Eh, pero en cuanto a la gente, eh, es una película que... Tiene más gente en contra que a favor. Aunque sí tiene bastantes personas a favor, eso sí, también es importante destacarlo. Y, o sea, me sorprende porque no es una película horrible. Es una película que, que a mí personalmente me gusta. Lo loco es que, desde el estreno, en 2018, eh, no la vi de nuevo. Hasta que la vi para poder grabar este episodio. Y me gustó más que el, la primera vez, o sea, de lo que recordaba de, de la película eh, es muy loco Porque no, no tenía esa idea de, de la película Y que me termine gustando más La verdad que, que me copó bastante Además Con el inminente estreno de la secuela eh, Que espero que, que esté buena La verdad que No, no, no me interesaba mucho no, no la esperaba La verdad Pero bueno, espero que que sea una película entretenida, como lo fue la primera, y si es un poquito mejor, se va a agradecer. Así que, bueno. Por un lado, esta primera película de 2018, protagonizada por Tom Hardy, como dije, me gustó, me parece entretenida, divertida, tiene un humor bastante aguantable, por decirlo de alguna manera, no es un humor que te cansa, o chistes que ya en un momento... ¿Pensás oh, otra vez estos chistes pelotudos? No, la verdad que el humor que, que maneja la película y el carisma que tiene Tom Hardy para muchas situaciones Lo hacen un humor bastante interesante De hecho, la voz de Venom es de Tom Hardy también Entonces se, se nota el, el humor de, del personaje de Venom y de Eddie y esa interacción la verdad que, que está muy buena porque más allá de que la misma persona interprete a ambos personajes y que por un lado la conexión termine siendo obvia eh, se nota que son dos personajes distintos y eso está muy bien llevado a, a la historia y en cuanto al humor la verdad que, que, me, que me gustó mucho hay buenas escenas de acción otra de las cosas que me sorprendieron al ver de nuevo esta película, que no lo recordaba tanto del momento en el que vi la película en el cine. Hay un par de momentos que ya voy a detallar más adelante con spoilers. Que están buenos, no, no son una maravilla, repito, pero la verdad que están bastante bien. Una persecución, una pelea ahí con el equipo de SWAT. Está, está muy, muy bien. Yo creo que si la película se hacía un poco más violenta, eh, mostrar por ahí un poco más de sangre, de cabezas arrancadas, porque de hecho en un momento se ve que literalmente Venom se come la cabeza de una persona y se muestra, no es que se insinúa. Eh, si se tomaba más ese camino, creo que la película podría haber sido mejor. Pero bueno, eso ya entra en cuestiones del estudio, hay veces que no se la juegan a hacer algo solamente para mayores y van por el lado de hacerlo para todo público por una cuestión de taquilla. No es lo mismo el dinero que entra para una película apta para todo público que una película con restricciones. Entonces ya ahí se manejan otros términos, pero siento que este tipo de películas podrían funcionar mejor Teniendo sus buenas libertades, como pasó con Deadpool. Sony no sé si estaba para confiarse tanto en ese aspecto, así que fueron por ese camino. Y bueno, a mí personalmente no me molestó, pero podría haber sido mejor un poquito más de libertad en cuanto a la violencia que, que Venom podía llevar a la pantalla. La historia está bien, como mencioné anteriormente, del punto A al punto C, pasando por el punto B... Listo. Dura poco, la, la película dura de tiempo neto sin los créditos, una hora y media, poco realmente. Y creo que Letter Carnage también, creo que dura una hora y veinte sin los créditos, es poco tiempo la verdad. A ver, no recuerdo si lo dije en este podcast, pero sí lo he mencionado en reseñas escritas, el tema de la duración en las películas... Es un factor importante, cuando una película se va de tiempo se nota. Cuando a una película le falta tiempo para algunas cosas se nota. Yo creo que acá es un acierto porque si nos mostraban un poquito más se podía volver un poco densa. Pero creo que, o sea, el tiempo estuvo bien. Al menos en esta película. Vamos a ver si en la secuela se justifica la duración que tiene. El villano es algo que no me funcionó mucho, está Riz Ahmed, que si lo conocen es porque ya en este momento vieron Sound of Metal, para 2018 no se había estrenado Sound of Metal, pero este actor logró más reconocimiento gracias a esa película. Acá, o sea, está bien el personaje, está bien él actuando, pero pasa medio desapercibido, termina siendo más villano ...por el simbionte que lo termina manejando a él, que él, que él, como Carlton Drake. Entonces pasa medio desapercibido y el simbionte que termina llevando Drake, que es Riot... ...no, no aparece mucho, no hace demasiado. Eh, me dio un buen susto en un momento, ya voy a hablar de eso, pero medio medio el villano... También el personaje de, de Anne también pasó medio sin pena ni gloria, es como que estuvo ahí porque tenía que estar ahí, y nada más. Tiene un par de momentos interesantes, pero nada. Eh, hasta ahí algunos de los aspectos más generales. Sin spoilers, voy a hablar con spoilers. Eh, no me cuide tanto, ya mencioné algunas cosas, pero tampoco mucho, porque... Por ahí no la vieron y la quieren ver antes de ver la secuela que se estrena ahora. Así que, perfecto. Va la advertencia de los spoilers. La historia se centra en Eddie Brock, este periodista que hace un periodismo de investigación. Trabajando en San Francisco, en un momento vemos a Eddie con la remera de los Golden State Warriors. Un equipo conocido de la NBA, justamente de San Francisco. También en una misión al espacio que sale mal porque vemos que hay un problema en esa misión esta nave que volvía del espacio se estrella esa era la nave que traía los simbiontes uno logra escapar y empieza a tomar cuerpos hasta llegar a esta fundación, la fundación LIFE que es controlada por Carlton Drake quien es el villano de, de esta película en esta fundación se hacían distintos experimentos ilegales probando distintas cosas, en la película se van a empezar a hacer pruebas con los simbiontes traídos del espacio, en personas que se someten a estos experimentos de manera muy dudosa porque ahí dicen que son voluntarios, pero ¿hasta qué punto? Además son personas que viven en la calle, entonces con algo sencillo los terminan engañando y listo. Con estas dos historias, la de Eddie como periodista y la de la misión que sale mal y que está involucrada con la fundación LIFE se terminan cruzando en un momento porque desde el lugar en el que trabaja Eddie le dicen que tiene que entrevistar a Carlton Drake para hablar de los cohetes pero Eddie, por su personalidad y por su trabajo, decide investigar un poco más y descubre por archivos de su pareja, de Anne que trabajaba en la Fundación Life, trabajaba porque después la terminan echando, que había denuncias contra Carlton Drake. La entrevista empieza bien, pero en un momento Eddie desvía la conversación y empieza a hacer estas acusaciones. Obviamente todo se va a la mierda, a Eddie lo echan, después se termina separando porque la novia se termina enterando que Eddie se metió en su computadora para obtener información y obviamente al estar ella involucrada con Eddie la terminan echando de la Fundación Life. Eddie queda solo sin trabajo bastante mal. Pasan seis meses los simbiontes llegan a esta fundación porque donde cayó esta nave espacial nave espacial o cohete no sé distinguir bien la diferencia sé que el cohete es el que se lanza pero creo que en esa etapa ya era una nave. No sé. Bueno. Esta nave, para mí es una nave, que se es estrella. Se estrelló en un lugar de Asia, no recuerdo bien, hasta que llegó a Estados Unidos. Tuvo todo este tiempo. También el simbionte que estaba ahí, que era Riot, hasta ese momento no lo sabíamos más adelante. Lo conocemos por ese nombre. Y además porque toma el cuerpo de, de Drake. También viaja desde Asia hasta Estados Unidos. Pasan seis meses, se van haciendo estas pruebas con los simbiontes en la Fundación Life. Vemos cómo toman el cuerpo de Isaac, una persona voluntaria, entre comillas, que es un poco bastante engañada por Drake, con todo un chamullo de si sí, tu nombre es bíblico y significa que hubo un sacrificio y no sé qué, no sé cuánto. Lo convence. Ahí un poquito para que no esté tan asustado, pero cuando se abre esa cápsula y aparece el simbionte Quiere correr, el simbionte lo toma, pero no es compatible con ese cuerpo Lo mata a Isaac Y Drake dice, bueno, una pena, pasemos con la siguiente persona Que está como voluntaria Su asistente, Dora Skirt, se da cuenta de esto muy macabro todo, o sea, si no se dio cuenta hasta ese momento, digamos que claramente no tenía muchas ganas de perder el laburo, que era una de las razones también, de hecho en un momento eh, Drake le pregunta por la familia, no recuerdo si antes o después de eso, pero en un tono de amenaza, claramente, pero bueno, en ese momento Dora se da cuenta de que las cosas no están muy bien, y decide acudir a Eddie para mostrarle que estaban matando personas, efectivamente, y él decide aceptar para, digamos, recomponer un poco su vida porque estaba bastante mal, como dije anteriormente, se había quedado sin trabajo, se había quedado sin pareja, perdió su departamento también porque vivía con su pareja y terminó en otro lugar, entonces decide aceptar esto porque con todo perdido la verdad que no tenía nada más por perder. En el medio de todo eso, Eddie se encuentra con su ex pareja, con Anne saliendo con otra persona. Un copado el chabón igual, eh. Dan, Dan Lewis. Porque generalmente cuando el protagonista o la protagonista se separa de su pareja, nos muestran a la nueva pareja como una persona mala onda. Y acá no, recopado, Dan en un momento lo ayuda a Eddie porque cuando se adhiere Venom a Eddie, Eddie empieza a comportarse de una manera bastante extraña. Y Dan le da una mano, o sea, no, copado, copado la verdad, buen tipo. Pero bueno, Eddie le rompe el corazón, obvio, la expareja con una nueva persona. Así que después de eso decide tomar este trabajito de Dora de infiltrarse en Life en esta fundación para mostrar estas pruebas de que se estaban haciendo experimentos ilegales en la fundación. Se infiltra, todo bien, hasta ese momento. Pero entre todas esas jaulas en las que tienen encerradas a estas personas, en donde llevaban adelante estas pruebas con los distintos simbiontes, encuentra a una persona que era una persona conocida por Eddie ahí en San Francisco. Al intentar ayudar a María, que era esta persona que Eddie conocía, ella lo ataca a Eddie y le pasa al simbionte que era el que... Tenía en el cuerpo Que era nada más ni nada menos que Venom Y ahí Venom encuentra un cuerpo compatible Ayuda a escapar a Eddie de ese lugar Eddie no entiende nada Pero se va dando cuenta de que pasa algo Porque al momento en que Venom se adhiera a su cuerpo Él no se da cuenta de lo que estaba pasando Pero empieza a escuchar voces Escucha el famoso Eddie por parte de, de Venom eh, que, que me gusta mucho cuando, cuando le habla y ahí se empieza a ver un poco la, la actitud de Venom de cómo es Venom, al menos con Eddie no y bueno, Drake se entera de todo esto sale a buscar a Venom por todos lados obviamente porque lo quiere para sus experimentos lamentablemente en todo esto Dora muere porque termina confesando que hizo ingresar a una persona, después termina confesando que esa persona era Eddie Brock, entonces Drake manda a buscar a Eddie para que puedan traer de nuevo a ese simbionte, y en todo eso Dora termina muriendo a manos de otro simbionte. Había un par de simbiontes más porque se nos explica que en una misión para buscar otros planetas habitables encontraron un cometa con millones de organismos, estos organismos son los simbiontes, en los cómics hay un montón de simbiontes conocidos además. En la secuela tenemos a Carnage y acá tenemos a un par con nombres reconocibles como Venom y Riot. Pero había un par de simbiontes más, así que puede ser que terminen apareciendo más adelante, no lo sé. Pero otra duda que me creció en la película es cómo tienen esos nombres, los simbiontes, porque yo me imagino... Este lugar en el que viven los simbiontes, este cometa, planeta, lo que sea, en el espacio, y no me los imagino, tipo, a los simbiontes, porque son como gelatinas espaciales, como que no tienen forma. No me los imagino hablando. ¿Qué hace, Juancito? ¿Todo bien? Sí, todo bien, acá, remándola. No me los imagino, tipo, hablando así a los simbiontes de entrada, y que tengan nombre es como raro. Eh, ¿En qué momento tienen nombres? Además, también, en un momento Venom habla. Sobre que Riot es como un líder Y él es un perdedor en, en su mundo Viven en manadas eh, Viven... En... O sea, es raro No me imagino ese mundo de simbiontes Pero bueno, de alguna manera tienen nombres Tienen una vida Hay más también No sé qué pasó con los otros simbiontes Dentro de, de esta historia No sé si van a aparecer en la secuela Tenemos a Carnage que bueno, tiene otro tipo de relación con Venom porque técnicamente es el hijo de Venom. Ya cuando hable de la secuela voy a explicar un poco más eso. Pero otros simbiontes que no tengan relación con Venom, más allá de Riot, no vimos en esta película. Y no sé si vamos a ver en la secuela. Hay que esperar. Pero había más, eso seguro. Otra cosa que no me quedó clara es cómo llegó Riot de Asia hasta América. O sea llegar llegó porque llegó pero o sea fue cambiando de cuerpo fue tomando cuerpo y cuerpo hasta llegar y en un momento pasa de una señora a una nenita en un aeropuerto y ahí llega hasta hasta américa pero cómo logró que la señora llegue hasta américa tenía plata esa señora para el pasaje pero bueno, llegó, Riot llegó a América en busca de la Fundación Life. Ahí es donde se termina adhiriendo a el cuerpo de Drake, mediante esta nenita que lo encuentra a Drake. Fue un momento bastante terrorífico, la verdad que tampoco miedo absoluto, pero estuvo bien, estuvo bien. Hay otro momento que, que me asustó bastante, en específico en el cine, que me asustó mucho, es ese momento... En el que aparece Riot por primera vez. Cuando están interrogando a Eddie. Cuando Drake está interrogando a Eddie. Y le pregunta dónde está Venom. Porque hay un momento en el que logran separar a Venom de, de Eddie. Del cuerpo. Y bueno. Drake captura a Eddie. Pensando que tiene al simbionte encima. Pero no lo tiene. Entonces le empieza a preguntar. Dónde está Venom. Dónde está Venom. Dónde está Venom. Eddie lo empieza a boludear. Se enoja. Riot, no Drake, y aparece, además es como más grande que Venom, la cara es como bastante más extraña, ya de por sí, la cara de Venom es monstruosa, pero la de Riot como mucho más, y ese momento en el cine me acuerdo que, que me asustó bastante, y acá también, la verdad que la segunda vez que la vi, y ya sabiendo que iba a pasar eso, me, me asustó, estuvo bien, la verdad que en eso puntito a favor pero antes de ese momento habíamos quedado en que Drake se entera de que Eddie Brock tenía a este simbionte en su cuerpo entonces va a buscarlo manda a un montón de personas a buscar a Eddie ahí es donde tenemos el primer gran enfrentamiento en el que Venom le está explicando un poco de, de todo esto a Eddie y Eddie está como que no entiende nada y aparecen estas personas y Venom se empieza a defender con estos ataques estas extensiones que van saliendo del cuerpo de Eddie que estuvieron bastante bien la verdad que como mencioné anteriormente las escenas de acción están bastante bien después de eso viene la persecución muy bien también la verdad que todas las persecuciones a lo largo de, de San Francisco estuvieron muy bien entre la pelea en el departamento de Eddie con las extensiones de Venom y la persecución también con las extensiones de Venom, no con Venom de cuerpo completo. Está la aparición de Venom, de la cara de Venom, por primera vez en la película, que recién llega a los 53 minutos. Anoté ese detalle porque tardó bastante, o sea, no me quejo de la historia previa a la presentación de Venom, pero siento que podía haber llegado un poquito antes. Igual estuvo bien, eh, es un detalle que haya sido a los 53 minutos, o sea, a la hora de película casi, pero estuvo bien. Y después de toda la persecución, Eddie termina chocando, termina en el piso con todos los huesos rotos, y ahí, recomponiendo los huesos y levantándose, aparece de cuerpo completo Venom. Ahí sí, cada vez más cerca de la hora, 58 minutos de película, el momento en el que le arranca la cabeza a uno de los tipos que estaba por ahí, muy buen momento, escapa, llegan a un lugar cerca del puente de San Francisco y le explica más o menos cómo va la onda a Eddie, básicamente los simbiontes quieren dominar el planeta y listo, le, le dice a Eddie, vos quédate tranquilito, yo te uso como un vehículo nada más, pero vamos a invadir el planeta, lo siento, Eddie no tiene muchas opciones, termina aceptando a Venom, se termina generando esta relación entre Venom y Eddie. Venom se termina encariñando no solamente con Eddie sino con el planeta tierra. Dentro de esta relación tenemos a Eddie que es un poco asustadizo y por ahí no es tan confiado en cuanto a las cosas que quiere hacer y Venom que es bastante más lanzado en un momento cuando logran llegar hasta la cima del edificio en el que trabajaba Eddie para entregar las pruebas, porque Eddie tenía todas las pruebas de la Fundación Life, de lo que se estaba haciendo con estas personas de manera ilegal. Deja las pruebas y Venom lo ayudó a subir hasta allá arriba. Ahí tenemos ese momento justamente en el que Venom contempla toda la ciudad y piensa en que no es un lugar tan horrible como él pensaba. También en ese momento pasa un avión y se nos muestra esta debilidad por los sonidos que tiene Venom. Y luego de dejar las pruebas Venom le pregunta Si quiere saltar a Eddie Eddie no contesta, pasamos a la imagen del ascensor Y Venom le dice Pussy, qué cagón que sos Eddie No quisiste saltar eh, Pero me, me dio mucha gracia Porque además la voz de Venom, esa voz de Pussy Me, me, me da mucha gracia está, está muy bien interpretado por Tom Hardy La verdad que, que me gusta mucho Y esa relación creo que es probablemente Lo mejor de la película Después ahí se enfrenta a las personas de SWAT que lo encuentran a Eddie y les dice no por favor no se metan se van a arrepentir los de SWAT no escuchan y tenemos ese momento en el que se ponen las máscaras dicen mask, copy entonces Eddie repite bueno, está bien, ustedes quisieron y dice mask, copy le dice Venom y ahí se transforma y empieza toda esa pelea en ese momento me hubiera gustado un poco más de muertes, un poco más de sangre, porque ya vimos como Venom podía arrancarle la cabeza a una persona, pero en esa pelea es como que sí, revoleaba cuerpos por todos lados, en un momento como Hulk con Loki agarra el cuerpo de uno de los de SWAT y empieza a revolearlo por todos lados, incluso golpeando a el resto de las personas de SWAT que estaban ahí, pero... Con un poco más de violencia, esa escena quedaba mejor, aunque bastante bien, la verdad. Una buena escena, no, no me quejo en ese sentido. Después de eso, llega hasta ese lugar Anne que lo ve a Eddie, después de transformarse, pasando de ser Venom a Eddie, justamente. Se estaba por comer a uno de los de SWAT, y Eddie le dice no, no, con los policías no. Y justo llega Anne que lo lleva hasta el hospital en el que trabajaba, su pareja. Dan para que le haga esta Resonancia, creo que era una resonancia eh, Para separarle a, a Venom En ese momento, en el viaje Venom le hace de psicólogo, un copado Venom eh, Le dice, che no le pediste perdón por lo que pasó A Dan, y Eddie le pide Perdón, eh, ahí Venom ayudando a, a Eddie Logran separarse Lo que comentaba antes, Eddie Se va porque no quiere saber más nada Además se entera de que Venom lo estaba matando por dentro a Eddie. Entonces decide irse. Es el momento en el que atrapan a Eddie sin el simbionte en el cuerpo. Y Venom se escapa y se mete en un perrito para lograr llegar hasta Eddie. No llega hasta Eddie porque lo atraparon, pero se cruza con Ann Y ahí más adelante vemos que Ann Está como she venom esta versión femenina de Venom, bastante bien, o sea, estuvo estuvo bien la idea. Recuerdo que en el cine como que no me terminó de convencer mucho eso, pero viéndola la segunda vez es como que bien. O sea, no, no estuvo mal para lo que fue la historia. Igual me sigue pasando esto de que el personaje de Ann fue medio raro dentro de la película, como que no tuvo mucha trascendencia, y más allá de esta aparición y de una ayuda en el final no fue más que eso. Ahí mediante un beso. Anne le pasa a Eddie el simbionte. Y Eddie vuelve a estar con Venom. Venom le comenta a Eddie que no va a conquistar la tierra con el resto de los simbiontes. Que se va a quedar a vivir ahí. Pero que tienen que detener a Riot que sí tenía todavía esa misión. De ir al espacio en busca del resto de los simbiontes para... Conquistar todo el planeta Tierra Entonces se da esta batalla final Entre ambos simbiontes Acá el tema de los efectos visuales Pasó un poco con el temita este de Los Transformers Esto de las peleas que no se entiende bien Cuál es cuál bueno Pasó un poco acá con Riot y con Venom No estuvo mal la pelea final O sea La recordaba distinta Recordaba un poco rara Esa pelea y la verdad que como batalla final de película no estuvo mal, estuvo bastante bien. Está el detalle de los efectos visuales, que como efectos no son malos, pero siendo de noche y siendo dos personajes bastante difíciles de llevar en cuanto a la pelea, era medio raro todo. Pero bueno, más allá de eso, no siento que la pelea haya sido mala. O sea, fue una buena batalla final. Para, para la película más allá de esto de que por momentos no se veía bien quién era quién cuál era la parte del cuerpo de Venom cuál era la parte del cuerpo de, de Riot al final termina ganando Venom obviamente ese momento me gustó mucho ese momento sí que me gustó mucho porque en el medio de la pelea es como que Venom queda un poco atrás se termina separando por esto de, de los sonidos los portadores Eddie y Drake, de sus respectivos simbiontes, pero Riot ocupa nuevamente el cuerpo de Drake antes que Venom el de Eddie, entonces lo mata por un momento a Eddie, lo atraviesa con una de sus extremidades y se va en el cohete para poder llegar hasta este lugar con los simbiontes y Eddie queda tirado, medio muerto, muerto prácticamente. Venom lo salva y con la misma extremidad en forma de espada, que le había clavado Riot a Eddie, va hacia el cohete y lo utiliza para destruir el mismo, volando todo en mil pedazos, muriendo Riot, muriendo Drake en esa explosión. Además, el fuego era la otra gran kryptonita de los simbiontes, como se nombra en un momento. Es increíble que esto de la kryptonita se nombre siempre. Y más allá de, bueno, en este caso porque es algo de Marvel, pero es como ese término de debilidad que se nombra siempre. Y que no está precisamente atado a Superman, pero que se sabe que es como ese término de debilidad kriptonita. Ni siquiera se menciona como debilidad Kryptonita Con el fuego de la explosión muere Riot, obviamente Drake muere, parece que muere Venom se despide de Eddie incluso lo salva. Lo salvó dos veces porque lo salvó de esa muerte luego de que Riot lo atravesara con esa espada y lo salvó de la caída que entre la explosión y la altura Eddie no iba a llegar muy bien más allá de caer en el agua. Le termina siendo de paracaídas Venom y se termina despidiendo y ahí no sabemos lo que pasa con Venom. Vemos a Eddie hablando con Ann al final poniéndose un poco al día y en el medio de la conversación escuchamos la voz de Venom había sobrevivido a la explosión vemos como Eddie se va hablando solo por la calle pero en realidad hablando con Venom poniendo las reglas de bueno, no te podés comer a todas las personas tenés que distinguir a las personas buenas de las personas malas tenemos ese momento final en el que Eddie va a comprar un poco de comida a lo de la señora Cheng lugar al que fue anteriormente en la película, y se da esta situación de nuevo, de que entra esta persona que le viene a pedir plata a la señora Jen, a modo de cobranza. Antes en la película veíamos como Eddie no se podía enfrentar a esta persona, ya sea por temor o por no querer involucrarse. Y ahora ya con Venom sí se enfrenta, obviamente, tiene el simbionte, y lo empieza a amenazar diciéndole... Que le va a terminar arrancando la cabeza los brazos y las piernas si sigue molestando a personas inocentes. Y que va a terminar rodando por la calle como un pedazo de mierda en el viento. Un poeta. Venom. Poeta total. Medio que lo amenaza, pero lo ve un ratito. Se le hace agua a la boca y dice, ¿sabe qué? Tengo hambre. Justo iban a comprar, así que se lo come. La señora Chen presenciando todo, bastante aterrorizada, <risa> le dice, y hey, me parece que tenés un problemita vos. Le dice, sí, tengo un parásito. Y ahí se enoja, ven bueno, ¿Cómo parásito? No, no me digas parásito, pedime perdón. Y ahí termina la película. Me olvidé de mencionar, perdón, pero entre todas estas cosas que anoté, el cameo de Stan Lee. Uno de los últimos cameos del gran Stan Lee antes de que pasara a Mejor Vida. Es el momento en el que terminan de hablar Eddie y Anne y se lo cruza en la calle a Stan Lee paseando al perrito. Pregunta: ¿Who's that guy? Me gustó esa frase porque, dentro de lo que es el cameo de, de Stan Lee, se podrían haber quedado con otra cosa. Porque Stan Lee se lo cruza a Eddie y, y le habla sobre Ann. Podría haber quedado ahí y metieron esa pregunta, obviamente haciendo referencia a quién es ese tipo, ese Stan Lee. Y me gustó, me gustó ese cameo. Como dije, uno de los últimos cameos de Stan Lee y uno de los últimos. Fuera de una película de Marvel Studios Así que es un cameo interesante Y hay una escena post créditos Después de ese final poético Y de esa frase muy buena de We are Venom Entre Eddie y Venom En la escena post créditos tenemos Primera escena post créditos Tenemos la aparición de Cletus Cassidy Interpretado por Woody Harrelson Como el villano principal de la secuela Carnage Que cuando lo vi en el cine La verdad que confieso que me emocioné o sea, me gustó esa aparición porque creo que en ese momento no se hablaba sobre la aparición de Carnage o no mucho, no, no recuerdo bien pero al verlo la verdad que, que me gustó y no me esperaba la aparición de Woody Harrison. y menos en esa escena, así que recuerdo que, que en ese momento me gustó y ahora espero que su interpretación en la secuela como el villano como Carnage valga la pena Después hubo una segunda escena post créditos que era en realidad un fragmento de Spider-Man Into the Spider-Verse que se estrenaba unos meses después, que en ese momento la verdad no me interesaba. Por alguna razón no tenía ganas de ver esa película y después no solamente se transformó en una de mis películas favoritas sino que también es una de las películas animadas más importantes de los últimos años, claramente. De hecho ganó varios premios. Así que todo un visionario yo, la verdad que un visionario total. Un detalle de esa segunda escena post créditos que en realidad era un fragmento de Into the Spider-Verse, es la mención a esa película con la frase de Mientras tanto en otro universo. Es una boludez, pero ahora con todo este temita del Spider-Verse, No Way Home y todo eso, y este temita también de la escena post créditos de Venom, Let There Be Carnage, que bueno... Pero bueno, difícil evitar esos spoilers No vi nada, pero ya sé de qué va Así que me resistí de no verla en mala calidad en YouTube Porque anda dando vueltas Evité todos los videos posibles para no verla Aunque ya sé de qué va Pero quiero verlo bien en el cine Así que estoy a la espera de eso Pero esta frase toma un poco más de sentido Después de estos años Porque puede llegar a pasar algo Vamos a ver hasta acá, este episodio dedicado a Venom de 2018, en la previa de lo que va a ser Venom Let Derby Carnage, prontito va a estar el episodio dedicado a esa película, y antes tenía ganas de hablar de Venom de 2018 que a mí personalmente me gustó y me parece una película aceptable, mi calificación es de 7 sobre 10 para Venom me pueden seguir en Instagram arroba después de otra función podcast o simplemente buscar después de otra función y voy a aparecer también en YouTube donde están todos los episodios subidos al canal. Y nos estamos escuchando en la próxima después de otra función. Gracias.